Hola, el día de hoy lo que te quiero enseñar es a generar el efecto en blanco y negro en tus videos para que pases de un video como este a uno como este. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. En esta primera parte vamos a generar nuestro efecto en blanco y negro. Para eso lo primero que vamos a hacer es irnos a donde dice efectos, a la pestaña donde dice proyecto y... Le damos en esta hojita clic sostenido y le damos en capa de ajuste. Le damos en aceptar y le damos doble clic para renombrarlo. Le cambiamos el nombre a blanco y negro. De esta manera. Una vez creado esto lo que hacemos es arrastrarlo a nuestra línea de tiempo. De esta manera. Lo extendemos cosa que dure lo mismo que nuestro video. Y después de ello nos vamos aquí a donde dice efectos. Y aquí escribimos blanco y negro. Como ya nos apareció. Ahora lo que hacemos es arrastrarlo a nuestra capa de ajuste. ¡Bum! Ya tenemos nuestro efecto blanco y negro. Este es el primer método, pero lo único negativo que tiene es que no lo puedes personalizar en sombras y altas luces. Entonces, para el segundo método, que es un poco más profesional, lo que hacemos es irnos a donde dice Color Lumetri, nos vamos a donde dice Corrección Básica, teniéndole chuleadito, y obviamente que hayamos seleccionado pues nuestra capa de ajuste, y nos vamos a donde dice saturación, se la bajamos a cero como es generamos ya el mismo efecto pero, aquí lo podemos personalizar con todas estas opciones que nos despliega el tono entonces empezamos a ahogar a gusto propio, de esta manera y como es pues se ve mucho más profesional además, eh, para reforzar aún más este efecto nos vamos a donde dice curvas Teniendo teniéndolo chuleadito, lo extendemos y le damos clic aquí, clic aquí y aquí esto representa sombras, tonos medios y altas luces bajamos un poquito las sombras subimos un poquito las altas luces bajamos aquí los blancos y subimos los negros para crear un efecto un poco más cinematográfico si quieres ver cómo actúa este efecto Vamos con la palomita a ver cómo era antes y después. Bueno, ya que sabemos hacerlo, en esta segunda parte lo que te voy a explicar es a cómo animar. Por ejemplo, si quieres pasar de blanco y negro a color o de color a blanco y negro. En el primer ejemplo vamos a pasar de blanco y negro a color. Entonces, para eso seleccionamos nuestra capa de ajuste y nos vamos a donde dice controles de efectos. Y lo que hacemos entre todas estas opciones es desplegar la de opacidad. Teniéndola en 100%, le damos clic aquí, avanzamos unos cuantos frames, por ejemplo 4, y bajamos la opacidad a 0. Como ves, ya generamos de blanco y negro a color. Ahora si queremos hacer el efecto contrario, lo que hacemos es irnos al principio de nuestro video y bajar la opacidad a 0, avanzar unos cuantos frames, por ejemplo, 20 frames y aumentar a 100%. Y como ves, vamos a pasar de color a blanco y negro, como todo un profesional. Como sé que este video te ha sido mucho mucha utilidad, por aquí te estaré dejando otro que sé que te va a ayudar bastante. Gracias por ver este video. Ya para finalizar este video, solo quiero decirte que espero hayas disfrutado este tutorial paso a paso, hayas disfrutado del proceso ya que eso es lo más importante y pues nada, solo te invito a mirar el canal y ver más contenido aquí